Hola amigos, ahora les voy a indicar eh, que nomás contiene el Roland Junior GI. Les voy a. Presentar qué nomás tiene, qué funciones tiene, qué diferencia es entre el Roland Junior G y este teclado. Este es, es nuevo de paquete, lo llevo todavía incluso con el, la lámina. Y eso es. Le encendemos. Para, para empezar, la pantalla no es la misma, es más pequeña. Es un color azul medio azul en comparación con el teclado el roland junior g es color naranja pues como puedes ver en este teclado vienen todos igual que en el roland junior g este es el Eh, disculpar por el sonido, pues tengo unos perlantes pequeños ya lo mismo, los sonidos vienen acá incluso vienen algunos arreglos más Tienen menos botones acá porque viene incluido otros botones que acá no tiene el Junior G. Tiene incorporación del USB. Mira, lo tengo puesto del USB. Para poder cargar bancos de sonidos y todo eso. Eh, viene esto que es el... Arreglos del de momento. Eh, tengo músicas en el USB. Se le puede observar ahí con estos botones. Tengo con una música que es popular de allá de Ecuador. Eh, si se escucha Paco es para que trate de salir más el los acordes. Es para poder sacar los acordes de las músicas Pero mira, si le quitamos esto Podemos elegir otra música A la mujer que tanto amé. Con este botón podemos quitar eso Y para poder sacar los acordes Y todo eso eh, Este teclado también Es más práctico Y más fácil de separar las octavas Pero no se le puede Hacer mucho arreglo al sonido Eso es la diferencia entre el Junior G y el Junior GI que es este. Vienen lo que es para la separación de las octavas. Todo el menú de, de, de grabación. Y vienen como este viene, este teclado específicamente es para un estudio de grabación. O sea, más que para tocar en, en vivo. Tiene todas las funciones. Tiene más arreglos para un estudio de grabación, para hacer de conectar MIDI, tiene todas las funciones de acá atrás. Les voy a, a mostrar brevemente lo que yo pude hacer acá, eh, lo que tengo ya separado, los, las octavas de este teclado. Como pueden observar, esto no tiene como un menú, como el otro piano, el Roland Junior G. No tiene un menú donde se puede guardar. Este directamente lo vas grabando y lo vas guardando. Y lo vas escogiendo. Yo, por ejemplo, lo tengo en piano. Y aquí en piano lo tengo guardado. Tengo varios sonidos ya. Tengo varios sonidos. Por ejemplo, para música peruana. Esos son los sonidos que vienen, los originales, pero también se pueden poner sonidos de otros teclados, claro. Les estaré enseñando en otro, en otro próximo video, cómo separar las octavas. Las octavas, eh, he visto que no se puede separar, Le he estado viendo a fondo, no se puede separar más que dos sonidos. Se puede poner sí eh, dos sonidos acá para que reforzar. Y dos sonidos acá para reforzar. Pero de ahí no se puede separar como el Roland Junior G. Eh, eso es un. ese es el problema de este teclado. En el Roland Junior G se puede separar todas las octavas. Cuanto más tú desees separar. En este no se ha podido. Bueno, no lo he visto todavía. Hay que estudiando a fondo a ver si le encuentro cómo separar más. Por el momento, eh, estoy... Me, me he comprado unos sonidos y quiero probarles aquí del, del Core N364 mm -hmm. y quiero ponerlos ahí en este teclado. Y en el próximo video, pues estaré enseñando cómo separar las octavas. Mm -hmm. Y es más fácil mm -hmm. esto. Y sin nada más que decir, hasta un próximo video. Mm -hmm.